Rey, ey, a quitarle la corona al rey Dime dónde estás está, Si está? no lo veo, no lo veo, no lo veo No lo veo, que no lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo ey, ey. Dicen que son leal Como con lo feo, con lo feo, con lo feo con lo feo. con lo feo, con lo feo, con lo feo, con lo feo De la triple A para la Double A PCG con Messi, bien el ley Le he pasado por el lado y nos vieron no nos Parece vieron, que bro. los papeles se sí, invirtieron Mucha gente quiso hizo y nos jodieron Saquen sombrilla no se mojen, que ya empezó el aguacero Ahora se preguntan, yo lo voy a dejar Tengo dinero, pero el tiempo yo no voy a gastar Si sabe cantar no es requisito para llegar Pues a partir de ahora con nosotros hay que contar pero Siempre Luchito, Prada, Valentino en la cocina yo cocino después de esta abren los ojos hasta los chinos Sus hablamos nunca ya nos fuimos bye bye. Yeah. La envidia, pero es parte del proceso. Igual huele bicho que te oigan por buscarte el peso. 24-7 se pasan en retroceso. Pa' los en mi flor y pa' las gatas, besos. No somos mexicanos, pero tenemos los gramos. Pero yo a ti no te conozco, pa' que te voy a dar la mano. Mientras más subimos, ese culo más cerramos. Y aunque a ti te digan con y tú nunca vas a ser soprano. Siempre el buchi, todo Prado, Valentino. Si me meto en la cocina, yo cocino. Yo Después de esta, abren los ojos hasta los chinos. Nosotros hablamos nunca ya nos fuimos bye, bye, bye. Dime dónde mano así no, brother, así no Dicen que son